Una de mis playeras de ciclismo favoritas, las uso en mi tienda de bicicletas. Gorra campañola, siguen siendo las mejores. Mi Playstation, mi tado favorito, como me gusta. El globo terráqueo que me regaló mi padre, planeo todas mis vacaciones con él. Mis zapatos italianos, elegantes. Las llaves de mi tienda. Y por supuesto, mi laptop. Aquí administro mi tienda y escribo mi blog. Todo esto habla de mí más que nada. Es parte de mi vida. Por eso lo protejo. Kaspersky Internet Security. Yo estoy protegido. Kai, dueño de tienda de ciclismo retro.